Hola amigos, yo soy Caro Jaramillo y hoy vamos a realizar tres diseños espectaculares para esta época de San Valentín. Bienvenidos. No olvides seguirnos en Instagram y en nuestras redes sociales. Y visita nuestra página web. Los materiales que vamos a utilizar son 65 centímetros de cadena de aluminio, 10 argollitas de golfing, 2 rondelitas de plastic metal faceteadas, eh, un parcito de herrajes de, de silicona portagafas, 4 borlitas, 2 de 2 centímetros color turquesa y 2 de 1 centímetro rosadas, 2 marquitos ojo y 2 herrajes eh, de manito hamsa. Y no olviden nuestras herramientas, nuestro kit de herramientas por tres. Lo primero que vamos a tomar es una argollita, aquí les voy a mostrar cómo la debemos abrir, recuerden que tenemos que abrirla, tiramos de un lado hacia nosotros y la pinzita, la que tenemos la otra pinza en la otra mano, va hacia el otro. Entonces aquí la abrimos, vamos a coger un herrajito de estos de la mano Hamza, y la vamos a colocar aquí, y vamos a coger el extremo de la cadena, y vamos a la argollita acá aquí ya pasó cerramos la argolla cogemos otra argollita aquí ya tengo una abierta vamos a coger la, argolla, la borla de 2 centímetros color turquesa y la vamos a colocar en la argollita que hemos colocado Entonces, aquí cerramos como ven vamos avanzando muy rapidito cogemos otra argollita por favor no olviden suscribirse a nuestro canal cogemos una argollita y darle clic en la campanita vamos a coger el arito que tenemos un marco ojo y lo vamos Ay, tengo que abrir más la argolla para que nos pueda pasar bien el marquito bueno la cadena que estamos utilizando es una cadena de aluminio es ideal porque esta cadena no es pesada, es bastante liviana, entonces pues no nos va a incomodar para nuestras gafas. Si quieren conocer más acerca de las cadenas de aluminio, le dan clic a esta tarjeta y, a, y los lleva directamente a nuestro video de cadenas de aluminio. Bueno, vamos a seguir con los portagafas de silicona. En el mercado los vamos a encontrar, hay, pues si los encontramos dorados, súper lindos también, pero el que hemos encontrado en este momento es plateado, entonces lo que vamos a hacer es quitarle este, el resortico, y vamos a colocarle las rondelas de plástico y metal en golf. Entonces yo utilicé un pedacito de nylon y cojo la rondelita de plástico y metal y la voy a pasar por aquí. La idea es que el nylon sea como una agujita. Entonces comienzo a estirar hasta ya colocarla ahí. Se le da un toque diferente a los cerrajes de los portagafas. Entonces ahora aquí necesitamos, es una argollita, y la vamos a colocar en el herraje ojito. Vamos a colocar también aquí. Cerramos. Nos falta es la borlita de un centímetro. Recuerden como tenemos que abrir las argollitas. Entonces aquí vamos a coger la argolla. La rondelita, ve, perdón, la borlita y la colocamos en la argolla que habíamos colocado el portagatos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestro video. Recuerden que estamos colocando videos una vez a la semana, pero hemos cambiado el horario, ya no van a ser todos los jueves, entonces al suscribirse les llegarán las notificaciones de cuando montamos videos nuevos. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Bueno, así es como nos queda, si quieren le pueden colocar más borlitas, le dan más color, recuerden que la cadena de aluminio es importantísima porque no les da peso a las gafas, o sea que no las van a incomodar. También podemos utilizar con las de sol, que se ven súper lindas, súper lindas, como ven aquí, Eso es un raje súper lindo, pueden encontrar mucha variedad de rajes, mucha variedad de borlas con las Pueden, las que pueden colocar en sus portagatas. Nuestro segundo accesorio del día de hoy son estos hermosos aretes en golfi y con dije un dije mandala en poliéster. Son súper lindos y muy fácil de hacer. Los materiales que vamos a utilizar para los aretes son un par de flores de, te, de tela de 2 centímetros, dos dijes mandala en poliéster, dos cargadores en golfi y dos topos en golfi y no podemos olvidar nuestro kit de herramientas por tres, nuestras herramientas Stone y el pegante C-501. Bueno, lo primero que vamos a coger son los cargadores en Golfi, como ven, este tienen aquí como dos pestañitas y es para sostener. Entonces vamos a coger el dije poliéster, el dije poliéster es un dije muy novedoso, es un material muy novedoso y lo podemos encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta. El que tenemos en este momento simula como el Carey, es muy bonito, como lo ven aquí, lo encontramos en varias formas, colores y tamaños. Entonces, vamos a colocar el, el cargador y vamos a cerrar, vamos a hacer presión, vamos a hacer presión con nuestros, con nuestros dedos. Aquí vamos a coger el topo, es un topo en engolfi muy bonito y él tiene su propia argollita aquí. Entonces, aquí le hemos abierto un poquito y aquí vamos a colocar el cargador. Cerramos. Y ya está, entonces hemos decidido colocarle la borlita, eso es una flor en tela de 2 centímetros, muy bonita. Entonces, para eso vamos a pegarla sobre el dije. Ya es opcional también de ustedes si la quieren pegar o la quieren dejar así, también que se ve muy bonita. Se ve todo el mandala muy bonito. Entonces, para este diseño, si no queremos pegarla. Le echamos un poquito del pegante. la vamos a colocar en la mitad vamos a dejar aquí quietica un ladito y vamos a hacer lo mismo con el otro arete no olviden suscribirse a nuestro canal por favor recuerde darle clic a la campanita y vamos a montar videos Todas las, cada semana un video ya no van a ser los jueves entonces, cuando ustedes se suscriban, les llegará la notificación de nuestros videos nuevos. Y le dan like, por favor, a nuestros videos. compartanlo síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y nuestras tiendas. Pues, como ven, es muy fácil de elaborar, súper sencillo. Colocamos el pegante. Y lo colocamos en la mitad del dije. Y lo dejamos un rato. Y ya está, quedaron muy lindos. Vamos a dejarlos un ratico, quieticos. Para la pulsera vamos a utilizar 63 centímetros del hilo taiwanés de 2 milímetros de grueso, 3 herrajes corazón y 30 centímetros del hilo taiwanés de 0.08 milímetros. Lo primero que vamos a tomar es el hilo rojo de 2 milímetros. Vamos a quemarle la puntita para que puedan pasar nuestros corazones. Entonces la quemamos con mucho cuidado. Vamos a hacer como el, a, apretar un poquito para que nos puedan pasar fácilmente. Es como una especie como de agujita. Entonces ahí vamos a colocar los dijes también ayuda a que no se nos vayan a deshilachar las punticas y nos quede más fácil trabajar. Entonces vamos a colocar los tres corazones, los pasamos, los ubicamos en la mitad y ahora vamos a cerrar la pulsera. Entonces vamos a colocar un extremo hacia abajo y el otro hacia arriba. Bueno, aquí vamos a colocar un poquito de cinta para que no sostenga y evitar que se nos esté moviendo. Hemos colocado los 30 centímetros del hilo más delgado por debajo de la pulsera. Entonces aquí un pedacito, un, un, un extremo lo vamos a colocar por encima de aquí. Hemos hecho como una U. El otro extremo tiene que pasar por encima del que acabamos de colocar por debajo de la pulsera y debe salir en el ojito de acá. Hacemos nuestro primer nudo. Vamos corriéndolo. Ahora, la orejita la vamos a hacer en el otro lado. Hacemos como una orejita, como un 4, se forma como un 4. El extremo del otro lado va a pasar por encima de esta colita que se forma y por debajo de la pulsera para salir por el ojito que armamos. Apretamos y lo vamos corriendo. Tenemos que comenzar a alternar. Entonces ahora el ojito lo hacemos en el otro lado. Hacemos el ojito aquí, pasamos, lo colocamos por encima de la pulsera. El otro extremo va por encima de esta colita, por debajo de la pulsera y sale en el ojito. Podemos hacer cuatro nuditos de estos para que nos quede más firme el nudo. pueden hacer más ojitos, más nuditos, lo hacer este y ya, este es un nudo macramé que es súper útil, entonces aquí antes de cerrar bien vamos a coger los extremos de la pulsera y vamos a hacerle un nudito para evitar que se nos vaya a salir el nudo que hicimos, entonces aquí hicimos un nudo, cortamos no vamos a cortar a ras vamos a cortar dejando un poquito y vamos a quemar cuando quememos hacemos presión con la misma candela para que quede pegado al, al nudo que hicimos entonces esto evita que cuando corramos el nudo que hicimos en macramé se nos salga y nos quede la pulsera sin el nudo repetimos acá ahora si vamos a cerrar bien el nudo de macramé vamos a hacer lo mismo vamos a cortar un poquito tenemos que primero ajustarla bien, apretar bien para que el nudo no nos vaya a quedar flojo entonces cortamos, no vamos a cortar a ras vamos a, dejar, vamos a cortar dejando un pedacito y ese es el que vamos a quemar y lo pegamos a la pulsera. Como ven, es una pulsera súper fácil de hacer, pero es una pulsera que es, está de moda hace, pues, hace mucho rato. A la gente le encanta usarla, es muy bonita y cobra mucho significado el step. Y ya nos queda nuestra pulsera de hilo rojo o la pulsera de protección. Quiero que me escriban en los comentarios qué ideas o proyectos nuevos quieren ustedes realizar para este San Valentín. Entonces debajo, debajo del video, en los comentarios me dejan todo lo que quieren hacer y realizar en este San Valentín. Bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que les haya gustado nuestras tres grandes ideas. A mí me parecieron magníficas para que ustedes las puedan desarrollar desde su casa. Quiero que se suscriban a nuestro canal, dejen sus comentarios, compartan este video, les da like. No olviden darle clic a la campanita para que puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y... Quiero que me sigan en Instagram. <risa> y visiten nuestra página web. Chao, chao.